Natalie, ayúdame, me está persiguiendo un oso. Tranquila Sheina, hazte la muerta, y tal vez el oso se vaya. ¿Estás segura? Pues claro, Wikipedia nunca falla. Ahora ahí viene el oso. Relájate Sheina. Los osos igual que el perro pueden molernos de miedo. Ay chao chao, el oso me quiere matar. Recuerda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hazte la muerta ay, ay, y probablemente ay, ay, ay. se vaya. Ay ay ay, ay ay ay ay ay. Ay, el oso se fue. Qué bien actuó reina. En serio. Pareces muerta de verdad. Ya por te estoy muerta. Ya deja de fingirse Ina. Ya se fue el oso y dame mis cosas. En serio, vete a la mierda ¿Qué? pinche ¿Qué? pendeja.